Le damos paso a la última conferencia del día y nuestro invitado es el ingeniero Freddy Espejo, quien nos hablará de la estrategia de cobertura para zonas rurales a través del despliegue de pequeñas celdas. El ingeniero Espejo tiene una MBA de Inalde Business School y cum laude en ingeniería electrónica. Cuenta con perfil estratégico desde la perspectiva comercial técnica Desarrollado en el cargo de Technical Sales en Alcatel, Lucent, con responsabilidades a nivel regional de tecnologías como Small Cells, LTE y Transporte Black Hole a nivel IP, MPLS. El ingeniero Espejo tiene sólidas habilidades directivas, estratégicas y de administración de negocios refrendadas en el ejercicio del cargo actual. Amplio conocimiento y experiencia en múltiples tecnologías aplicadas como Account Architect con el desarrollo de soluciones end-to-end -end de alto nivel. Experticia en Business Development para diferentes tecnologías. El ingeniero Espejo cuenta con sólidos conocimientos teóricos y amplia experiencia en el campo de las telecomunicaciones inalámbricas, con énfasis en redes de segunda, tercera y cuarta generación. Démosle pues la bienvenida al ingeniero Espejo. antes que nada agradecer a la agencia por la invitación a nombre de la compañía, Alcatel Lucent y por supuesto a título personal hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las small cells ya afortunadamente con las charlas que, que he visto hoy algunos de los conceptos que se han ido introduciendo me van a ayudar mucho a ir más en detalle a lo que es la solución entonces la agenda que yo les propongo es esta un poquito, ¿cuál es el reto de los operadores? Pero un poquito, ¿cuál es el reto de los operadores eh, en el despliegue de soluciones para sitios rurales? Ver cuál es la solución o cuál es la propuesta que está dando Alcatel-Lucent. Vamos a ver un caso, un business case como ejemplo de la zona de, de, de Latinoamérica, específicamente en Brasil. Algunos casos de uso, dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo y algunos mensajes clave para llevarlos. Veamos que con, con eso que llegamos al final del día, me daré por bien servido. Sé que es una hora difícil, entonces voy a tratar de ser lo más conciso posible. Y a riesgo de romper un poquito el protocolo, además, la idea es hacerlo interactivo. O sea que si tienen alguna pregunta, durante el, el transcurso de la presentación, sin problema, la hacen y vamos a tratar de responderla. Entonces, ¿cuál es el reto? Eh, nos decía Héctor ahora que hay una explosión de datos que ha movido muchas otras formas de utilizar el espectro. Decimos, no solo es más espectro, es más eficiencia espectral y es más eficiencia espacial, además, que es en el, el, el, en el sitio donde están las small cells en estos días. Entonces, ¿cuáles son los retos de los operadores a nivel general? Hotspots outdoor, a nivel de ciudad, lo que son hotspots públicos, indoor, cobertura pobre a nivel residencial y a nivel in-building en general. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en el acceso rural. Entonces, vamos a ver específicamente cuáles son los retos. Entonces, el, el problema más que todo es económico, es decir, mi caso de negocios da para yo ir a un sitio donde probablemente el retorno a la inversión vaya a durar mucho tiempo o probablemente no llegue, puede ser. ¿Cuáles son los problemas en, en ese nivel? Uno, el nivel de transporte, las redes de transporte en general no tienen tanta capilaridad como para llegar a todas las poblaciones donde quisiéramos que se llegue. Problemas de energía, normalmente hay sitios remotos donde o no hay la energía que se requiere o simplemente no existe. Y problemas a nivel de costo de capital y a nivel operativo. O sea, en un periodo de tiempo, ¿cuánto me cuesta ir a mantener la solución que yo estoy colocando? Si estoy pensando en colocar una solución a nivel macro o una estación base tradicional. Aquí esta grafita me gusta porque se ve bastante bien. Hoy en día los operadores se están centrando en todo el tema urbano, en todo el tema urbano, cierto luego pues normalmente en una tecnología que es nueva se empiezan a desplazar hacia el área urbana o suburbana y luego ya piensan un poquito en todo el tema de cobertura rural el problema es que si bien el área es mucho más grande está mucho más disperso entonces normalmente una solución macro no puede atacar o no puede atacar bien como debería con una calidad de experiencia además para el usuario final buena entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es un small cell? Primero, Héctor ya me ayudó un poquito con el, con el concepto de entrada, pero ¿qué es? Son puntos de acceso con baja potencia, digamos que están en un rango más o menos dependiendo de, de, del segmento al que queramos ir, entre 200, entre 100 milivatios y 5 vatios. Obviamente hay que mirar cuál es la aplicación específica que necesitamos y cuál, cuál usar en determinado momento. Se conectan a los dispositivos móviles estándar, es decir, a un User Equipment normal, un teléfono, una tablet, como hoy en día, utiliza, decimos que funciona con la tecnología 3G o 4G, ya tenemos en el país. Esto es una ventaja importante, digamos, la vamos a ir viendo dentro del transcurso de, de toda la presentación y es que se puede utilizar a nivel transporte o a nivel de, de bajo la línea que esté disponible en sitio, inclusive internet. Digamos que estos son estaciones base pequeñitas para efectos prácticos que pueden usar el canal de internet hasta el usuario final. Entonces vamos a ver cómo es eso. En general las almolces atacan, at atacan tres tipos de segmentos. El segmento residencial, el segmento empresarial, que como ya vimos antes es más un tema de capacidad o de cobertura urbana suburbana, y el segmento de metro celdas, que es donde sí vamos a ir ya a espacios públicos que son indoor, en este caso nos vamos a centrar en la parte outdoor, rural. Y pues hay obviamente para cada uno de esos segmentos un tipo de equipo específico que, que deberíamos usar. ¿A qué nos ayudan las small cells? A mejorar en general temas de cobertura y capacidad, que digamos que son el, el día a día a nivel de optimización, a nivel de diseño y a nivel de planeación para cualquier operador celular. Decimos que pueden ayudar a ofrecer una calidad de experiencia más alta al usuario final, lo cual es bastante importante. Y luego una serie de, de, de ventajas que ayudan específicamente a esta aplicación de temas más allá de suburbano, o sea rural. ¿Cuál es el problema de las macroceldas? Macro Están restringidas, eh, hay aspectos regulatorios, hay aspectos del simplemente hecho de la, de la consecución del sitio, del site acquisition, esto acá en Colombia, por ejemplo, restricciones regulatorias como el Plan de Ordenamiento Territorial, que pues, quienes, son, quienes trabajan en operador acá me entenderán bastante bien. Son costosas a nivel de costos operativos, a nivel de CAPEX y de OPEX también. Necesitan unos requerimientos generalmente grandes a nivel de consumo de energía. Obviamente, la instalación es compleja, es pesada, el time to market, en el mejor de los casos puede ser bastante alto, estamos hablando de unos 4 a 6 meses más o menos en promedio, y no es costo efectiva para todas las áreas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Por el contrario, las metroceldas, ¿qué me dan? Eh, como ven aquí, digamos aquí, eso, eso está una parte de una macrocelda más en el sistema radiante, Esto es una metrocelda. Digamos que aquí dentro de esta cajita que ustedes ven que está en un poste, que en este caso es como de madera, está la estación base toda resumida. vamos que hoy en día la estación base decimos es la baseband unit, más la RRH, más todo el sistema radiante. Todo eso está dentro de esta cajita. Entonces, como ven, es una solución pequeña, como su nombre lo indica. Es una solución con una potencia baja de, a nivel de consumo. Los costos, obviamente, de, de capital, digamos la inversión de comprar una small cell es baja. Y a nivel operativo, la solución está pensada para que sea... Eh, efectiva, para que yo tenga que ir a sitio muy pocas veces para hacer el mantenimiento que debería en un periodo de tiempo determinado. Es simple, la instalación es bastante sencilla, digamos que no requiere de hecho un mayor conocimiento como si las macroceldas lo necesitan. El time to market por supuesto es muchísimo menor en lo que es una macrocelda, digamos que por pruebas que se han hecho, eh, inclusive acá en Colombia estamos hablando de, de, de inclusive horas. Y es eficiente para cubrir ciertos aspectos como complemento a la macro. Digamos que no estamos diciendo que esto sustituye una red macro, pero sí que la complementa en muchos segmentos y en muchos nichos. Una de las principales ventajas es la facilidad de despliegue. Entonces, como vemos acá, puede ser y se ha implementado en, en postes eléctricos o de transmisión, en postes de luz, en, en cubiertas de edificios inclusive a nivel indoor, para ciertos problemas específicos, y a nivel outdoor, cobertura, digamos que puedo dar desde afuera, también a interiores, y pues obviamente toda el área exterior. Este es un ejemplo de una instalación en un poste, entonces, digamos acá tenemos cuáles son los elementos, que sería la small cell, obviamente necesitamos una parte de transmisión, que en este caso... Digamos, se usó para este ejemplo eh, a nivel de microondas y una partecita que es eh, la parte de, de batería si se quiere o donde va a estar la parte de IDU de todo el sistema de microondas. Entonces decimos que es una implementación rápida, que la utilizamos donde no hay cobertura de la macro, que es de bajo costo, bajo consumo de energía, los requimientos de bajo como ya vimos pues son reducidos o son puntuales y ya, aparte de eso no necesitamos una torre, a no ser que ya exista. Entonces digamos también la otra ventaja es que podemos reutilizar la infraestructura que ya tenemos. Infraestructura de torres, que en este caso puede ser una torre de comunicaciones, cualquiera, digamos no tiene que ser una torre de comunicaciones celulares específicamente. Eh, y aquí, perdón, para, ok. Aquí también en este caso utilizamos también paneles solares. Entonces es para dar el bajo consumo de energía que tienen, nos permite usar también energías fuentes de energía alternativas. En este caso fue panel solar, digamos que pueden ser cualesquiera que uno se le ocurra siempre y cuando cumplan con los requerimientos de la solución. Para que se hagan una idea eh, a modo referencial, a partir de las pruebas que nosotros hemos hecho en varios países, incluido Colombia, tenemos más o menos esos rangos de cobertura dependiendo de la configuración que tengamos con las molcell y con un arreglo de antenas donde se permite colocar antenas externas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una small cell con una potencia de 250 milivatios, con una ganancia de 16 dB, más o menos está alrededor de los 2 kilómetros de rango de celta. Y así sucesivamente, dependiendo de cuáles son las, las características, tanto del equipo como de las antenas externas, entonces estamos hablando, digamos que entre 1 y 2 kilómetros de cobertura, ¿vale?, ¿A nivel de transporte qué podemos usar? Obviamente toda la parte de wireline, toda la parte de lo que es fibra óptica, de lo que es sh de lo que son redes MPLS PLS, Ethernet, nos sirven. Pero pues para este tema rural nosotros entendemos que necesitamos algo que sea también wireless al final del día. Entonces tenemos normalmente la, las macroceldas utilizamos frecuencias altas. En Small Cell digamos que tenemos toda la gama, entonces podemos utilizar radios punto multipunto, con frecuencias pues, que son específicamente para esa aplicación. Podemos utilizar inclusive eh, radios, o, digamos, enlaces sin línea de vista, si es que las condiciones de radio sean. Eh, frecuencias bajas, inclusive, para hacer la, la parte de transmisión. Y también satélite. Es una de las aplicaciones también de las small cells. Esto es un, un ejemplo, digamos, de lo que sería una cobertura de small sales. En este caso tenemos dos. Estamos cubriendo un área específica, como ven, lo que nos permite hacer una, una, una conexión de transporte en cascada, digamos, donde tenemos un radio multipunto que me está conectando a un punto común, las dos small cells que tenemos, y salir por un punto de transmisión común, bien sea microondas, bien sea satélite, hasta llegar al punto donde digamos que va a estar el small cell gateway, que es como la parte que controla toda las soluciones a nivel de radioacceso. Este es un, un caso bien interesante que, que, que se está estudiando en Brasil. Vamos que acá el regulador, eh, lo que llama sede de municipio, es más o menos lo que aquí en Colombia se conoce como la cabecera municipal. Ellos dijeron, oiga, yo quiero saber qué pasa si quiero ir más allá de la cabecera municipal, que es donde normalmente están las obligaciones de cobertura. Ellos hicieron un análisis de 30 kilómetros más allá de la cabecera municipal, dentro del municipio. Entonces dijeron, voy a escoger unas, unas locaciones específicas, donde hacer la, la, la, la prueba, eh, voy a mirar qué tengo a nivel macro y voy a plantear qué opciones con metros celdas o con small cells me sirven como para hacer el complemento. Entonces después, de, digamos, de, de, de, de un análisis largo, se llegó a esta conclusión. Digamos que se, se evaluaron tres, tres escenarios. Uno, con Greenfield MacroCeldas, o sea, estas áreas de cobertura que me están dando, yo las voy a tratar de cubrir todas con MacroCeldas. Otro, que es compartido, eh, Héctor también nos hablaba un poquito del concepto de Headnet o redes heterogéneas, que es básicamente, tengo, una capa, tengo algo mixto, tengo una capa macro, pero también una capa metro que me está ayudando a complementar temas de cobertura o temas de capacidad. Ese fue el otro approach. Y un tercer approach, que fueron Small Cells. Entonces dijeron, bueno, listo, ¿cuál es el problema o, o cuáles serían los issues que tendríamos con el, el tema de macroceldas? Entonces, primero, del, del site acquisition, todo lo que va pasando a nivel de permisos, ¿cierto? En un esquema, de pronto, mixto, podría ser que no, utilizando donde, no, donde tenga tiempos malos las microceldas Y un esquema en el, con small cells, que no necesito mayor aprobación, puedo colocarla en postes, puedo colocarla en fachadas de casas, puedo colocarla en infraestructura que ya tengo existente, puedo usar varios medios de transmisión, dijeron, ah, bueno, listo, entonces, el tiempo de implementación, fíjense que es, el tiempo de permiso solamente, como yo les decía, para una macro son cuatro meses. Para Small Cells estamos hablando de un mes, digamos que, quedaría yo que en el peor de los casos, obviamente eso varía un poquito de país a país, dependiendo de cuál sea la regulación que hay al respecto. En el tema de implementación, un mes, en el mejor de los casos también para, para macro celdas, 15 días si es un esquema mixto, y 3 días si son Small Cells, digamos, teniendo en cuenta todas las locaciones, que el gobierno eh, brasilero pensaba cubrir. Los tres escenarios, como ven, digamos, el, el, el problema realmente de la cobertura y por qué las no eran, no, no, no fueron, no van a ser, como vamos a ver en el siguiente slide, las, la mejor solución, es que estaban muy dispersas. Entonces, cuando yo empiezo a colocar macroceldas para puntos dispersos, donde además la densidad de población es muy baja, pues obviamente mi caso de negocios empieza a ser mucho más complejo. Entonces esto fue lo que se, se llegó en conclusión al final. Aunque me daba que para cubrir con solo small cells, que es el tercer escenario, me daban muchísimas más, eh, 1400 más o menos con respecto a un escenario solamente macro, que me daba 1056, que de por sí ya son bastantes. Entonces yo veía que con las small cells, de acuerdo a la evaluación que se hizo, era más o menos una tercera parte de la inversión que tenía que hacer a nivel de CAPEX, OPEX y de dispositivos para una solución solamente con small cells. Que obviamente digamos, hay ciertos assumptions que hay que mirar para casos puntuales, que hay que llevar traer acá a Colombia, mirar cuáles son eh, los criterios que yo debería tomar para ajustar el caso de negocio, pero pues es una idea bastante buena de lo que la solución permite ayudar en términos de inversión a los operadores. Algunas conclusiones a las que ellos llegaron bien interesantes. Ellos dijeron, para esta zona, cuando yo tengo torres de 20 a 40 metros, mejor váyase con Macro. Claro, digamos que hay que ver la diferencia, por ejemplo, de cuál es la topografía de Brasil con respecto a la de Colombia, que probablemente la de Colombia sea bastante más compleja. Eh, pero me voy con Metroceldas cuando no hay torres disponibles, me voy con Metroceldas cuando tengo huecos de cobertura que llenar de lo que ya tengo macro instalado, me voy con, con Metroceldas cuando tengo limitaciones a nivel de energía y en general, con Metroceldas puedo hacer rápidos despliegues para usuarios, incluso residenciales que están aislados. ¿Por qué? Porque me permite dar una cobertura puntual con un equipo que tiene bajo CAPEX y bajo OPEX. Entonces, mi caso de negocio empieza a ser interesante. Algunos casos de uso. Aquí, esta parte me gusta porque da algunas ideas de dónde realmente yo puedo hacerlo en términos prácticos. Estos son bien o despliegues que hemos hecho o pruebas. Vamos eh, que hay de varias partes. Yo traté de aquí condensar un poquito lo que es Latinoamérica y algunas cosas que estamos haciendo en Colombia. Este, por ejemplo, es de Vodafone Reino Unido. Ellos ya llevan desplegando una solución de este tipo de small cells con Alcatel desde hace más de cuatro años y en algún momento quisieron llegar y explorar zonas más allá de la parte urbana. Entonces dijeron, vamos a cubrir pequeñas ciudades y sitios turísticos. ¿cierto? Lo chévere o lo que me gusta a mí particularmente del esquema de Vodafone es que está involucrando a la comunidad. Entonces uno entra a la página de Vodafone y le pregunta todo esto. Dice, yo, yo como usuario quiero, y digo, mira, yo estoy nominando a mi pueblo a que sea candidato a que ustedes me den esa cobertura. Pero yo también como ese usuario digo, mira, yo ya le tengo el sitio donde usted de pronto podría instalar, además he hablado con mi gobierno local y hay un apoyo. Entonces digamos que todo eso simplifica mucho más de lo que ya habíamos hablado, los tiempos de, del time to market de la solución en general. Para que tengan una idea, más o menos esto es lo que, lo, lo que es empezar Como ven, es espacio, eh, digamos, solo, básicamente. Y, y, y en su mayoría las, las, las implementaciones se están haciendo en las fachadas de las casas donde ellos están solicitando el servicio o donde ellos ven que es posible la, la instalación. Entonces, obviamente tiene algunos eh, retos a nivel geográfico, pero la solución es ser mucho más pequeña y mucho más discreta, porque digamos, lo que estamos viendo acá no, no es invasivo para nadie, ni siquiera eh, a nivel de vista. Entonces es una muy buena opción para los huecos que me está dejando la cobertura a nivel macro. Ellos, digamos también, eh, yendo un poquito más allá, intentaron cubrir un, esto que se llama Shetland Islands, que están hacia el norte de, de, de, de, de Gran Bretaña, pues. Eh, para que tengan una idea, digamos, lo que ellos están cubriendo. Entonces, para que vean que son sitios muy específicos donde una solución macro de pronto no hace sentido. Un, un extracto de un artículo de prensa, entonces, donde la misma gente dice: vea, son artículos pequeños, que son básicamente estaciones base pequeñitas, pueden usar el acceso público de Internet que yo tengo en mi casa. Eh, y obviamente, digamos, la parte más importante al final es que la gente está contenta y que puede sacar llamadas de voz e incluso de datos. Da las mismas prestaciones básicamente que me da hoy en día una estación macro. En Brasil hicimos también eh, una implementación, una prueba, utilizando un enlace satelital como BACOL, como transporte de la solución. Entonces, digamos que más o menos a grandes rasgos, esta fue la conexión. Estaba la MetroCelda, al enlace satelital llegábamos a un punto de internet público y luego a lo que es el core de la solución. Eh, digamos que eso tiene una conexión al final desde el core de Small Cells a nivel de, de paquetes y a nivel de voz hacia lo que es el core de 3G de macro. pues Eso es, digamos, como ven, es algo bien remoto, bien alejado. Y ellos lo colocaron en una escuelita. Entonces en esta escuelita dio, ayudó a que todas la, la, la, las casas que había alrededor tuvieran cobertura. Estos fueron, digamos, simplemente a nivel de datos, lo que se tenía a nivel de, de, de bajada y de subida del enlace digital y algunos KPIs como para que dan, digamos, la, la solución en ese sentido se acerca mucho a lo que es una macro. Esto fue a Venezuela, eh, donde se hizo se hicieron dos pruebas. Eh, una en 1900 y una en 1850 se quería ver más o menos cuáles eran las diferencias de cobertura. So, al final vimos que con 1900 podríamos alcanzar distancias más o menos de 750 metros, pero con 852 kilómetros. Digamos, 850 y 1900 son frecuencias que hoy en día estamos utilizando para la red de 12 y de 13 acá en Colombia. Entonces, digamos que es interesante ver más o menos cuáles son los rangos que podríamos llegar. Eh, esto fue ya una prueba en Colombia, específicamente en la calera. Era una casa aislada, digamos, un, un usuario VIP para un operador. Tenía mala cobertura, tenía caídas de datos, tenía obviamente un bajo throughput. Utilizamos el internet que el usuario tenía en su casa para hacer la conexión de Backwell, para hacer el transporte y hicimos algunas mediciones de más o menos qué distancia podíamos alcanzar. Entonces digamos que la distancia máxima alcanzada, aprovechamos para medir una carreterita digamos de segundo o tercer orden, no sé, acá en Colombia, y dio más o menos 1700 metros, para que se hagan una idea. Esto también es un caso en Colombia, eh, eh, Guatavita, pues, se, se hizo una prueba de más o menos cuál podría ser también el alcance de la solución. Decimos que con, una, con un poste más o menos que se tenía en una parte más o menos alta de Guatavita, a 11 metros de altura, pudimos llegar más o menos a, te, a 745 metros, que digamos que es casi una cobertura completa del pueblo, aunque no era el objetivo inicial. Entonces, digamos, como, como para llevarnos algunas cosas. Entonces, tenemos los retos, ya los fuimos dando dentro, digamos, en el transcurso de la presentación, tenemos cuál es la respuesta del cápito Entonces, un small footprint, eh, un TCO reducido para el operador, más o menos una reducción, dependiendo de, de, de cuáles sean las condiciones específicas, entre el 30 y el, 45, el 40%, perdón. Bajo consumo de energía, entre 20 y 40 vatios, o sea, un bombillo, pues, más o menos, como para que tengamos una idea. Fácil instalación, es un modelo compacto, muy bajo peso, digamos que dependiendo del modelo debería estar más o menos entre 1 kilo, 10 kilos, que obviamente está asociado a la potencia de transmisión que yo necesito al final. Eh, bajo OPEX, tenemos digamos, operación remota de los sitios, aparte de eso hay features de autoconfiguración, eh, Cell Optimization Network, que me permite realmente ir a hacer, hacer visitas al sitio lo menos posible, bajando mis costos operativos. Tenemos temas de flexibilidad, como vimos, a nivel de transporte y bajo Puedo ir por toda la gama de wireline, pasando por todo lo que es wireless, inclusive con enlaces satelitales. Y puedo alcanzar zonas que son, digamos que geográficamente dispersas, con además una densidad de población bastante baja. Entonces, vimos que la solución es costo efectiva, flexible, además confiable. Ya llevamos un tiempo haciendo implementaciones, no solo a nivel mundial, en la región. Son conversaciones que se han tenido y en Colombia también, aunque digamos en un segmento un poquito diferente, entonces dan una flexibilidad a nivel de despliegue en general, y una protección de la inversión, vamos que con eso creo que, que, que finalizo, si hay alguna pregunta, digamos como para finalizar, les dejo que se lleven, esto funciona en 3G, en 4G, eh, hay una gama ya de producto listo para frecuencias de 850, 1900, que es lo que tenemos acá, en LTE estamos en 2600, en AWS, en 700, que bueno la agencia más adelante nos dirá más o menos cuándo irá a estar la subasta para esa banda. En 900 también, que creo que está, hay algunos planes. Y pues ya, de resto son ideas. Eh, mi nombre es Freddy Espejo, como dijeron al comienzo, y cualquier pregunta, cualquier cosa, tienen en mi correo, con mucho gusto los atenderé. Gracias. Eso fue la de Brasil. Sí, eso fue el enlace de ahorita. No tengo muchos detalles, pero si quieres, cuál es la pregunta y tratar de responder. No, ah, eso? Ah, esto fue una solución en 3G. O sea, que es, es solución, además, esta es solución a lista de HSPA Plus, O sea, que en valores teóricos deberíamos estar en downlink muy cerca de los 20 megabits por segundo. Eh, hubiera podido llegar a eso eh, en términos de lo que es el usuario final utilizar los 12 o no del transporte, pues depende de cuál es el perfil de tráfico que le estaba dando en su momento el operador en Brasil y si realmente llegaban a estar usando, llegaban a los 12 picos más carga, pero teóricamente podían haber llegado a eso. No, no, no, está funcionando. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero.